están los gusanos? Reden. <tores> Ahora me mete. Sus popos ya no me matarán. <tores> <tores> <tores> <tores> <tores> <tores> Vienen ser dragones, pero solo son dragones, polvillos. <tose> y venenos, exos, el fin de todo. Fin. ¡Ah, nadie no, ve! ¿Qué sucede? ¡Visión sin. ¡Ah, mierda! ¡El Azuleto! Combatientes. Soy combatientes. Soy os. Soy un trolazo. En los próximos días, todos moriréis. Algunos estáis aquí por boludos. Y a otros os ha traído el azaz. Hola, oh, guapa. Johnny Cage. Se Asalto masivo. Ciudadano masivo. El mismo masivo. No te suena masivo. Ah, señor. Ah, no. En esa no salí. Participáis en el Gambo Glam. Participáis en el Mortal Kombat más Mortal Kombat importante de la historia. De Mortal Kombat más importante de la historia de la Tierra. Este torneo, el décimo tras nueve victorias del mundo... Decidirá el destino de la Tierra. Lo que... Si derrotáis a vuestros oponentes, os enfrentaréis a vuestros oponentes... Si derrotáis a vuestros oponentes, os enfrentaréis a un último relato hoy! Oh, no. <risa> ¿Ese es el reto final? Podrían ir dándome ya el de campeón. Tendrás dos, ¿no? La puta que te parió? El primer combatiente será el señor... Sí, <risa> sí señor. ¡Sí, señor! ¡No, señor! ¡Raptail! ¿Se acabó? <risa> ¡Sí! ¡Qué bueno estoy! ¡Te venceré! ¡Te venceré! ¡Te derrotaré! ¡Te derrotaré! ¡Y a ti te! ¡A ti te! ¡A ti te ¿Eh? ¿Eh? Llega su segundo reto, señor. <risa> ¡Vaca! Vale. El maquillaje es bueno, pero. ¿Era necesario ser tan feo? Right. Right. Tu caca. Fight. Round one. <laughs> ¡Me encantan tus tío! Tengo que presentarte a mi tío. Estamos preparando Tommy puños pajeras y... Enhorabuena, señor... Ahora... ¡Remátelo! ¿Rematarlo? Sí, claro... ¡Mátelo! Eh, oiga, espere un momento... No voy a... Muy bien... ¡Gracias! ¡Cállate! ¿Ya? ¿En serio? ¿Dónde habrá ido esa barbacoa? Has luchado bien Gracias Bien, mal Bonito sombrero Debería ser más respetuoso con Lord Raiden, es el protector del trueno, el dios del trueno Escuchad, no sé cuál es vuestro paso con esos pasos, Espero yo paso no en paso para alcanzar la tierra luchamos para salvar la gloria yo paso tu último oponente era tarta de caca nació con esas ses. esas cosas eran ses. él representa al mundo extenso y haber perdido el emperador Shao Kreda. habría estado más cerca de absorber nuestro veréis colega, soy sos. salvo el mundo ante las caras si sí, ese emperador es laal llamada al yo tengo una cita con un niño de seis años. Chao. Oh, oh, oh. ¿Qué ves en él? Es un héroe, Liu Kang. No serás tú quien se enfrente a Shang Tsung. Pues estoy en ella. Localizad mi intercomunicador. Tienen a Jax. Y si no peleó en este torneo de locos le harán un petarador. Intentaré. ¿Necesitas ayuda? Mi especialidad son las damas en Soros. Escucha. Oh. Round one. Round one. Oye, lo siento. No necesito tu ayuda. Vale, como quieras. Te dejaré con tus. Puedes hacer a la el culo y dar con muchas más. Yeah. Ah! Ahora que te ha ablandado un poco. <risa> Pero tú. Tú vas a morir. <risa> <risa> ¡Ahhh! Yeah. Bien. ¡Déjate, señorita! Los fans creen que mis técnicas son efectos especiales. Pero. ¡Yo soy el efecto especial! ¡Fight! ¡Fight! El barbacoas, ¿no sabéis hacer Australia? Gracias. De nada. ¿Y quién era ese tipo? Se llama callate, mierda. Si derrotáis a vuestros oponentes, os enfrentaréis a un último reto. A mí. Soy un trolazo. Vale, el maquillaje es bueno, pero... ¿Era necesario?